Hola, gracias. Eh, pues gracias a la ENA, a Gonzalo, por la, por la invitación, por todo el tiempo. No se me ve. Ah, ahí ya. ¿Se oye? ¿Ya? Ah, perfecto. Eh, bueno, pues muchas gracias a la ENA, a Gonzalo, por, por la invitación, por tomarse todo el tiempo y el esfuerzo de, de organizar todo esto. Y pues bueno, como comentaba Gonzalo, mi, mi presentación, digamos, va en tres sentidos o... Tiene tres pilares, eh, pues tiene que ver con, con las masculinidades, con la enseñanza de la historia, en particular eh, la enseñanza en el nivel medio superior, en la, la preparatoria, y el, la, eh, un campo de estudio, digamos, o un proyecto político que, que denominamos las pedagogías anarquistas. Eh, al principio sé que es como muchas ideas, muchos campos, entonces voy a intentar aclarar como uno por uno para al final poder, digamos, amarrar cada uno de, de ellos. Entonces, bueno, empecemos con, con las pedagogías anarquistas. ¿Qué son las pedagogías anarquistas? Bueno, las pedagogías anarquistas son un paradigma educativo, llamémoslo así, eh, que ha sido construido a lo largo del tiempo eh, de maneras diversas. Desde el, los autores, por ejemplo, como Bakunin, como Kropotkin, como Proudhon, como Emma Goldman, como Malatesta, que en sí mismos no son educadores, sino que son más anarquistas o activistas políticos, militantes, digamos así, que han tenido diferentes reflexiones sobre la educación. Eh, entendamos la educación en su sentido más amplio, no solo la, la institucionalizada, sino, digamos, la actividad humana, la propia de aprender y enseñar eh, en todo su, su espectro, ¿no? en toda su riqueza. Eh, Todas estas reflexiones han ido formando lo que vamos a llamar el paradigma de, de las pedagogías anarquistas, pero también ha habido prácticas educativas de gente que sí fueron educadores, ya sean maestros, o que tuvieron alguna práctica, por ejemplo, Tolstoy, que propiamente no era maestro, pero tuvo su, su experiencia educativa, eh, junto con otros eh, anarquistas como Paul Robin que se dedicaron, digamos, a llevar todas esta, estas ideas, todas estas teorías anarquistas eh, de los grandes teóricos, a llevarlas a la práctica. Entonces, digamos, para no, no abrumar a, a, a los oyentes, vamos a intentar, o voy a intentar resumir, digamos, qué son las pedagogías anarquistas en sus cuatro ejes, en sus cuatro pilares. Todas las pedagogías anarquistas, todas las experiencias, tienen en común eh, cuatro elementos. El primero de todos es la libertad, es la búsqueda de la libertad. Eh, dentro, digamos, de las pedagogías anarquistas hay dos tendencias. Una es la educación en libertad y otra es la educación para la libertad. Eh, seguramente han oído y estamos más familiarizados con la educación en libertad, con experiencias como, por ejemplo, la Montessori o Summerhill o la Escuela Freinet, que es un poco dejar, digamos, a, a, al educando, en este caso a los niños, hacer lo que quieran, digamos, si el niño quiere dormir, pues déjelo dormir, si el niño quiere pintar, pues déjelo pintar, si el niño quiere leer, déjelo leer. Es decir, son unas escuelas más libres que rompen eh, con la rigidez del sistema educativo que te dice qué, qué aprender, cuándo aprenderlo, en qué momento aprenderlo, en qué lugar, que digamos en ese sentido, pues es más eh, constrictiva. Entonces, estas son las primeras eh, pedagogías que podemos llamar en libertad. Las otras pedagogías que llamamos para la libertad son estas que postulan que, eh, digamos, dentro de la sociedad en la que vivimos hay diversos sistemas autoritarios. Eh, el patriarcado, el capitalismo, la competencia, eh, la meritocracia, la burocracia, todos estos sistemas están siempre en constante eh, pugna, digamos, por el individuo, por coaccionarlo por, por limitarlo. Entonces, estas pedagogías eh, para la libertad buscan que los, los estudiantes o los educandos o los aprendices se posicionen política y socialmente en contra de estas eh, restricciones, ¿no? llamémoslo así, o estos sistemas autoritarios. Para ello, digamos, la educación para la libertad y en libertad necesita de diferentes valores. Eh, el primero de todos, pues, es la responsabilidad. Es decir, yo no puedo exigir, por ejemplo, a, a mi gobernante, a mi representante, a mi diputado, que haga cosas eh, si yo mismo primero no las hago. ¿A qué, a qué me refiero, por ejemplo? Si yo quiero construir un huerto, es mi responsabilidad prepararme la tierra, los, las semillas, ponerme a investigar cómo, qué necesito para poner un huerto. En ese sentido, si yo tengo la responsabilidad eh, o todas esas responsabilidades, en consecuencia también tengo todas las libertades de sembrar lo que yo quiera, los tiempos que yo quiera, cuando yo quiera. Eh, en este sentido se entiende la responsabilidad. Asimismo, la responsabilidad genera autonomía, es decir, la, la libertad de crear tus propias leyes, a, a tus propias necesidades, a tus propios intereses. Y por último, la solidaridad. Es decir, rompemos con esta idea neoliberal de competencia, de, de meritocracia, de hacer menos al otro, o de sentirse mejor porque tengo más títulos, eh, por medio de la solidaridad. Ahorita vamos a ver cómo todos estos valores se van a enlazar al final. Otra, otra propuesta que ya, ya adelantaba eh, las teologías anarquistas es su, su carácter antiautoritario. Si bien Montessor y Freinet tienen puntos en común con este primer punto de la libertad, eh, digamos, la diferencia entre estas eh, pedagogías en libertad y las eh, pedagogías para la libertad es su postura antiautoritaria abierta, ¿no? Abiertamente de ruptura, de, de destrucción a estos mecanismos o a estos sistemas autoritarios. En particular, yo me voy a enfocar al patriarcado, ahorita lo, lo voy a, a tratar más a detalle, pero digamos, hay otros eh, sistemas que reconocemos los anarquistas, como es el capitalismo, como es el Estado o como es el especismo. ¿Qué es el especismo? El especismo es decir que hay especies que valen más que otras, o jer jerarquizar especies unas sobre otras. Por ejemplo, decir eh, que el cerdo vale menos que un perro, ¿no? Al cerdo sí me lo como porque pues, es un alimento, lo objetualizo. Eh, y en ese sentido exploto a los animales, pero al perro no porque es mi compañero. Es decir, aquí hay un balance de de poder, ¿no? Una jerarquía. Y lo mismo pasa con otros elementos de la naturaleza, como los ecosistemas enteros, ¿no? Por ejemplo, decir, la ciudad vale más que el Amazonas, ¿no? Por eso, eh, si hay un temblor en la ciudad, pues todos vamos corriendo a la ciudad, pero si el Amazonas se quema durante una semana, pues no importa tanto, ¿no? Porque, digamos, hay una jerarquía en los ecosistemas eh, que un poquito más adelante vamos a ver cómo impacta la enseñanza de la historia, esta forma de pensar, o todos estos sistemas de, autoritarios, cómo, cómo afectan en la enseñanza y en el aprendizaje. Otro principio de la pedagogía anarquista es la autogestión. ¿Qué es la autogestión? Eh, ahorita vamos, ahí tengo un dilema que voy a intentar eh, explicar más adelante. Eh, quiere decir que la gente eh, consigue o se responsabiliza de lo, de lo que necesita. Es decir, eh, si yo necesito aprender, por decir algo, eh, carpintería, yo mismo tengo que ver cómo consigo tanto la información, como la herramienta, como los materiales, eh, para llevar a cabo lo que yo, yo quiera llevar a cabo. En ese sentido, también la autogestión es, un, es una práctica, digamos, de, de la acción directa, de la democracia directa. Es decir, yo tengo un problema, yo voy y lo resuelvo. En ese sentido, no necesito intermediarios, no necesito de gente externa que venga y haga las cosas por mí, porque yo mismo puedo hacerlo. Eh, esta idea de autogestión seguramente le sonará eh, en, eh, con otras palabras, por ejemplo, el hágalo usted mismo, esta idea, digamos, se ha, no sé cómo llamarla, tergiversado un poco en este tipo de videos de, de YouTube o en estos eh, manuales como de, de carpintería, hágalo usted mismo, plumería, hágalo usted mismo, que en este sentido sí es autogestionar, digamos, tus necesidades, pero parece que no tiene un sentido político, ¿no? Parece que es más una cuestión individualista de resuelvo mis problemas para mí. En este sentido, la autogestión que, pro, que proponen las pedagogías anarquistas es como todos, eh, como miembros de una comunidad, eh, respondemos a nuestros intereses y a nuestras necesidades y cómo las vamos a resolver nosotros mismos sin, sin ayuda, digamos, del gobierno, de empresas privadas, eh, sino cómo nosotros mismos vamos a, a salir adelante para, para el bien común, pues, esa es la autogestión. En ese sentido, eh, quiero, quiero agregar, digamos, la idea de que la, las pedagogías anarquistas autogestionan el conocimiento. Y aquí, digamos, hay que tener en balance dos elementos. ¿Qué es lo que la, los estudiantes quieren saber? Eh, por ejemplo, me gustan las patinetas, me gusta el rock, me gusta, no sé, el K-pop, no sé, lo que sea. Que son cosas que les interesan y el balance en lo que necesitan saber, que, que tiene que ver con el punto dos. Por ejemplo, eh, a lo mejor a, a, a habrá un chico que no le interese saber qué es el patriarcado, cómo funciona, porque eso no tiene nada que ver con lo que le interesa o con sus gustos. Sin embargo, tiene que saberlo, lo necesita saber dado que el sistema es opresivo y si no conoce los mecanismos de dominación y de opresión, pues es más fácil que este chico sea manipulado, ¿no? O en el mejor de los casos, en el peor de los casos, puede volcarse a ser reaccionario, ¿no? A ser machista. Eh, entonces, digamos, est estos elementos eh, se amarran finalmente a las pedagogías anarquistas en lo que llamamos la educación integral. ¿Qué es la educación integral? Es decir... Eh, es integrar todos los elementos que conforman a un ser humano y que muchas veces en la escuela tradicional solo se ve uno, que es el, es el razonamiento. Es decir, en la escuela uno va a desarrollar sus habilidades intelectuales. Sin embargo, eh, se ha dicho que se dejan fuera otras, por ejemplo, como la, las habilidades físicas, las habilidades emocionales, las habilidades artísticas, las habilidades deportivas, eh, que son, digamos esferas o espacios del conocimiento que muchas veces en la escuela no se ve y que las pedagogías anarquistas apelan. Otra cosa que la educación integral nos señala es que en la escuela generalmente se, se desarrolla el intelecto en oposición y en detrimento del, de las actividades manuales. Es decir, valoramos más el conocimiento que está avalado por un título, que diga que eres licenciado, maestro, doctor, y despreciamos la gente que no tiene títulos o el conocimiento, llamémoslo lo popular, ¿no? por ejemplo, el conocimiento del albañil, el conocimiento cotidiano de la casa, ese, ese conocimiento se, pues se desecha y la verdad es que no se, no se busca desarrollar en la escuela, ¿no? Y ahorita ya, ya voy aterrizando a, a los otros temas que nos atañen. En este sentido, la educación integral creo que tiene que eh, introducir dos nuevos conceptos o habilidades, llamémoslas así, que son el antidogmatismo y la contramanipulación que son conceptos que han trabajado otros eh, autores anarquistas, que tienen que ver con, digamos, no dejarse manipular eh, o pensar por sí mismo, entender cuándo, cuándo nos quieren manipular, por qué medios, por qué herramientas, por qué fines, pero tampoco ser dogmático con la postura. Es decir, eh, las pedagogías anarquistas no buscan crear mini anarquistas, no buscan crear gente libre que coopere con otras personas, que busque apoyarse con otras personas. Eh, que vivamos en relaciones de solidaridad, de apoyo mutuo en este sentido, digamos eh, las pedagogías anarquistas son críticas consigo mismas, ¿no? y permiten la apertura, la flexibilidad de otras propuestas entonces, bueno, creo que a grandes rasgos hemos definido que son las pedagogías anarquistas y digamos, todas estas, estas ideas me han servido para ir dándole piso a mi, a mi trabajo de grado de maestría en el cual eh, pues tiene que ver con la enseñanza de la historia. Entonces, eh, nosotros, digamos, como, como docentes de, de historia o historiadores, sabemos que, o más bien nos preguntamos, ¿para qué sirve la historia, no? ¿Para qué sirve la enseñanza de la historia? ¿O qué tiene la historia en, en su particularidad? Que no tienen otras materias. O sea, que no tiene la física, la biología, las matemáticas. Eh, y bueno, pues hay una discusión bien, bien grande, porque se, lo cierto es que el conocimiento, digamos, eh, es interno, es, es holístico, pues siempre, siempre está en relación con otros, eh, con otros campos del conocimiento, pero sin embargo la, la enseñanza de la historia tiene la particularidad de la enseñanza del tiempo, ¿no? de la temporalidad, eh, eh, no tiene, digamos, la matemática o que no tiene el, el español, ¿no? Entonces, algo que, que discutimos, digamos, en la enseñanza de la historia, o para qué enseñamos historia, eh, y cada, bueno, cada docente tiene su, su postura, y que creo que varios coincidimos, es desarrollar eh, lo que algunos llamarán el pensamiento crítico. A mí me gusta más llamarlo el pensamiento histórico. Entonces, ¿qué es el pensamiento histórico? Pues, el pensamiento histórico es una serie de, mmm, de aptitudes, de conocimientos, de herramientas mentales que uno tiene para estar en el mundo y para hacer en el mundo. Eh, yo tomo la postura de un autor eh, canadiense, Peter Seixas, eh, Carla Peck, bueno, bien, dos autores que nos proponen seis, eh, seis elementos. Entonces, estos seis elementos son el progreso y el declive, la, la agencia histórica, el significado, la continuidad del cambio, la empatía y el juicio moral. También se le llama el posicionamiento histórico, y la epistemología y la evidencia, o lo que también conocemos como crítica de ¿Qué son todos estos elementos? Eh, bueno, voy a intentar explicar rápido uno por uno, a ver si no se me acaba el tiempo. Pero bueno, eh, digamos, todo el pensamiento histórico considera estos, estos eh, seis elementos. Es decir, la agencia histórica es quién es el sujeto o principal o el actor principal de lo que estamos estudiando. Por ejemplo, la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana lo que vemos eh, desde las pedagogías anarquistas es que suele ser eh, muy nacionalista, es decir, vemos a los grandes héroes, la, la historia de la nación como si fuera una sola, como si fuera un eh, ente homogéneo que va caminando por ahí y no como una realidad compleja, diversa, incluso contradictoria. Es decir, cuando estudiamos historia, ¿a quién estudiamos? No? ¿La historia de quién? ¿De, ¿De un país? ¿De un pueblo en particular? Eh, ¿De un género en particular? ¿no? En este caso, los hombres. ¿De una preferencia eh, sexual o una orientación sexual en particular, que es la heterosexualidad? ¿A quién estudiamos? No? Es la, esta, a esto referimos con la agencia histórica. También hablamos de progreso y declive, es decir, la, la sensación de que antes las cosas eran mejor, las cosas antes estaban peor, o que las cosas han ido mejorando con el tiempo, o van eh, empeorando con el tiempo, lo cual se relaciona también con el concepto de continuidad y cambio. Es decir, eh, pensar qué cosas en el pasado han cambiado y qué cosas se mantienen. ¿no? Eh, pensemos, por ejemplo, en el racismo. El racismo es un fenómeno que tiene continuidad, Sí, aún existe, eh, existió hace 100 años, 200 años, 300 años, sin embargo también hay cambio, ¿no? No es el mismo racismo eh, de hoy o de las protestas de Floyd eh, en Estados Unidos que el racismo, digamos, del esclavismo. No No es el mismo racismo que eh, llevamos a cabo con nuestros indígenas, que el racismo que se lleva a cabo, no sé, en, con los africanos en... En Europa, digamos, eh, son las particularidades, las similitudes que tiene cada, cada elemento en el pasado que hay que estar pensando. En ese sentido, también eh, pensamos el significado del pasado. Es decir, eh, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a seleccionar del pasado? Tiene que ver, ver con la respuesta o, o a responder a la pregunta ¿qué es lo importante? Lo que lleva a otras preguntas, ¿lo importante para quién? ¿lo importante para qué? ¿lo importante cuándo? Entonces, por ejemplo, temas como la independencia de México son importantes para quién, ¿no? ¿Para quién le sirve saber la, la independencia de México y qué de la independencia de México vamos a enseñar y vamos a aprender? Esto tiene que ver con, con el significado, ¿no? Eh, otro, otro elemento que tenemos que es muy importante es la empatía, la empatía y el juicio moral. Es decir, en temas, por ejemplo, como el holocausto, preguntas como ¿por qué, por qué tal el eh, preso no se escapó? ¿Por qué no se rebeló? Este tipo de preguntas que a veces genera el pasado también genera juicios morales, ¿no? Como, ay, es que eran, eran muy tontos, eran muy ignorantes, eran muy malos, eran muy buenos. Eh, todos estos juicios de valor que generamos respecto al pasado también tienen que ver con cómo entendemos el presente y, y lo que siempre se dice, ¿no? Nuestras proyecciones hacia el futuro. Eh, y finalmente, lo que llamamos crítica de fuentes, es decir, eh, ¿cómo sé que lo que me están diciendo es verdad? Por ejemplo, eh, yo veo un documento este que nos mostraban, por ejemplo, la, en la ponencia pasada, ¿no? De, de cómo están entendiendo la prensa, ¿no? Los feminicidios. Y cómo romantizan o cómo hacen una exaltación del amor romántico. Entonces, eh, si nosotros, digamos, somos distraídos o somos ingenuos y pensamos que lo que viene en el periódico es lo que realmente pensaba la gente, podemos caer en, en fallos de interpretación. Es decir, eh, es como si ahorita tomamos estos periódicos de nota roja como El Alarma, El Gráfico, El Metro y nosotros vemos los encabezados y pensamos que toda la gente piensa así, o toda la gente es morbosa, y no matizamos este tipo de cosas, eh, a eso refiere la crítica de fuentes ¿no? ¿Quién me dice las cosas? ¿Por qué me las dice? ¿A quién me ha dirigido lo que se dice? Entonces, digamos, todas estas ideas, todos estos elementos eh, tienen que ver con, con este último aspecto con el que quiero ir ya ir cerrando y ir aterrizando que es el estudio de las masculinidades eh, la enseñanza de la historia y en la historia en general, digamos, en el la investigación histórica profesional, llamémoslo así, generalmente lo, lo, los temas de, que incluyen a las mujeres son relativamente nuevos en realidad en, en, en nuestro país eh, y en el mundo también en general. Es decir, los temas típicos en la historia, y seguramente todos ustedes acordarán que vemos en la escuela, son eh, temas políticos, temas de guerras, a veces temas económicos, pero siempre digamos en, en, en, en explicaciones narrativas Macro o despersonalizadas, o en su defecto, personalizadas a gente bien concreta, como ya decíamos, bueno, los seres patrios, que generalmente tienen una serie de características, es decir, son hombres, son heterosexuales, generalmente son blancos, eh, son gente privilegiada, ¿no? Como, pues a pesar de que a muchos les va a doler, pues a pata dentro de su grupo social, pues era privilegiado, ¿no? Entonces siempre vemos esta historia de, de personajes, hombres, cis, hetero, eh, blancos, eh, bueno, la historia de México a veces no aplica tanto, pero la historia mundial sí, que son sujetos concretos, que son la representación o la encarnación de los sectores hegemónicos. Entonces, eh, en este sentido, nosotros eh, como docentes nos preguntamos qué pasa con, con la historia de las mujeres, ¿no? Muchas veces preguntamos en clase si conocen alguna mujer famosa, algún grupo de mujeres, y generalmente siempre nos encontramos con las mismas eh, respuestas eh, estereotípicas, ¿no? todos responden que la Malinche, que Josefa, que Leona Vicario y las Adelitas, ¿no? Y párale de contar, o sea, solo conocen a cuatro individuos o cuatro sectores, pero no conocen más allá de la historia de las mujeres en otras épocas, ¿no? Por ejemplo, no sabemos, eh, o bueno, más bien los chicos no saben la historia, por ejemplo, de, de la maternidad en el siglo XVIII, ¿no? Eh, que pareciera que la maternidad es algo que siempre es natural, que todo mundo desea la maternidad, que todo mundo se desvive por, por los hijos, eh, cuando esto no es así. Entonces, eh, lo que, ha, lo que ha, está, ha estado pasando en las últimas décadas, y eh, ustedes lo saben mejor que yo, es que las feministas en todas las, esfer eh, en todas las esferas, tanto en la academia en, en, como en la militancia, han estado empujando a los sectores conservadores para ir introduciendo estos temas, es decir, preguntarnos dónde están las mujeres, qué han estado haciendo, eh, cuáles son sus objetivos, sus deseos, cuáles son sus problemas. Eh, y ya, ya voy cerrando y digamos las feministas tienen mucho camino recorrido respecto a la enseñanza de la historia, pero eh, hay, hay un tema en la sociedad digamos actualmente que nos está preocupando que es qué pasa con los hombres, con las masculinidades cuando el feminismo irrumpe y lo que nos hemos dado cuenta digamos a lo largo de, de nuestro andar con otras personas, es que pasan dos cosas ¿no? cuando, cuando nosotros estudiamos históricamente digamos, el rol de los hombres, pero no como los protagonistas, sino cuestionando su protagonismo, pasa que los estudiantes se incomodan mucho. Eh, ¿A qué voy? Hace, hace unos meses hacíamos un experimento, bueno, una, una investigación con los jóvenes donde les dábamos diferentes fuentes, ¿no? Eh, donde se definían los roles de género en el pasado. Eh, entonces, eh, no, no es de extrañar que nos encontrábamos como con lo típico. El, eh, la mujer tiene que servir al hombre, tiene que digamos, estar a su servicio, tiene que estar al servicio de otro, al cuidado de los hijos, y poco al cuidado de sí misma Sin embargo, esto no nos servía, digamos, para problematizar la, la masculinidad o los hombres, es decir, la idea de que, o la masculinidad hegemónica, es decir, la idea de que los hombres todos son agresivos, siempre están en control, se aprovechan siempre de las mujeres, porque pareciera que la, la, la masculinidad, en tanto que constructo de género es algo natural, es decir, siempre es así, en todos los lados es igual, por lo tanto, parece una especie de destino fatídico, ¿no? Estamos condenados a repetirla. Entonces, el estudio de diversas fuentes históricas nos, nos demuestra eh, dos cosas bien interesantes. En primer lugar, es que las mujeres sí se identifican con la explotación de otras mujeres en el pasado. Es decir, para las chicas es muy fácil reconocer la violencia eh, doméstica, la violencia económica, la violencia política, la violencia social en las fuentes. Es decir, cuando una mujer es mandada siempre al mismo destino, por ejemplo, a ser madre, a ser esposa, a ser monja. Las mujeres identifican estos roles o estos estereotipos y se enojan, los combaten y los argumentan. Sin embargo, los jóvenes, los varones, no se identifican con los roles nocivos en el pasado. Es decir, ninguno de ellos reconoce que, que su género ha explotado a otras, que se ha beneficiado del tiempo de otras, eh, es abiertamente, digamos, hostil a las mujeres... Los, los jóvenes o los adolescentes no reconocen esto en la enseñanza de la historia, eh, mientras las mujeres sí se reconocen como históricamente la, el sector oprimido, el sector con menos ventajas, el sector que tiene más obstáculos. Entonces, esto nos lleva, digamos, a desarrollar eh, o combinar una serie de elementos. Por un lado, y aquí intenté ilustrarlo con, con un relojito de arena, demostrarle a los chicos que el género, en particular la, la masculinidad, no es algo natural sino que es una construcción histórica que tiene que ver eh, con un montón de cambios, de continuidades y de, de permanencias, de cambios, perdón, en el tiempo. Por otro lado, pues, eh, evidenciar esto, digamos que los chicos son herederos de una serie de privilegios que han ido acumulando los hombres, hace que los adolescentes se enojen, ¿no? Y los pone a las defensivas, los pone incómodos, ¿no? porque ¿cómo yo voy a ser parte del grupo que oprime? No, no, no, yo no hago eso, ¿no? En mi casa no hacemos eso, o no todos los hombres hacemos eso, que es generalmente las, las resistencias con las que nos encontramos al momento de enseñar historia desde la perspectiva de las masculinidades, ¿no? O de la reflexión de las masculinidades. Y luego pasa la, digamos, la, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con, con los chicos? Ahora que hemos empezado a cuestionar su masculinidad, lo que llaman la masculinidad frágil, ¿no? ¿Qué hacemos al demostrarles que sí es cierto, ¿no? que toda la historia que hemos conocido, la historia de los hombres, de los hombres fuertes, de los hombres padres, de los hombres heterosexuales, eh, ¿y qué pasa con la gente que no nos amoldamos a, a este modelo? ¿no? O sea, ¿Qué pasa con los que no, no queremos dominar a otros, o con los que no somos ricos, o los que no somos líderes? ¿Qué pasa con toda esa gente? ¿no? ¿Qué pasa incluso con la, la diferencia sexual, ¿no? con, la, con la gente que es homosexual, o bisexual, o transexual? Y no sabemos la historia de esa gente, pareciera, los chicos tienen la idea de que es algo nuevo, ¿no? Es un fenómeno de identitario nuevo, cuando en realidad hace dos, tres siglos ya existían estas expresiones. Entonces lo que queremos hacer con las pedagogías anarquistas es darle la vuelta a la enseñanza institucional, a la enseñanza patriarcal del pasado, al entendimiento del tiempo institucionalizada, y darle una nueva vuelta más libertaria, más antiautoritaria en la cual eh, podamos buscar otros referentes, otras formas de ser hombre. Eh, o de ser persona, incluso no romper con la idea de que si naces con determinados órganos sexuales tienes que ser hombre. Eh, y bueno, en general, digamos, creo que la conclusión es que la, las pedagogías anarquistas nos permiten repensar las masculinidades, es decir, no solo pensarlas desde, desde una idea popular llamada la de construcción, es decir, de construir por deconstruir, sino cómo construimos o cómo reflexionamos las masculinidades de manera colectiva, de manera que todos nos veamos beneficiados, no solo los hombres, sino las mujeres también, ¿no? que rompamos con el rol patriarcal. Y de la misma manera, cómo construimos nuevas formas de ser persona que rompan con todo lo pasado, ¿no? con todo lo, lo hegemónico. Y que también esta forma de entender el tiempo, de entender el pasado, nos ayude a entender nuevas formas de ser en el presente, de relacionarnos en el presente. Y, bueno, digamos, la investigación sigue abierta, sigamos buscando respuestas a cómo enseñar eso. Creo que más bien en este momento la investigación se plantea los problemas, cuáles son los retos, y pues creo que en general son esos, ¿no? Romper con estos modelos hegemónicos de enseñanza. Y creo que ya me pasé de tiempo. Bueno, eso sería todo. Bueno, la, la primera pregunta que apunté es, ¿qué hacer cuando los chicos no se identifican con el género opresor, llamémoslo así, ¿no? Eh, bueno, lo cierto es que ahorita mi investigación, digamos, está en este primer momento, digamos, fue, mi primer hallazgo es este, ¿no? Los, los adolescentes, y me atrevo a decir, los hombres no nos vamos a identificar con el opresor, ¿no? Como ¿Por qué lo haríamos? Pues, o sea, el identificarse con este grupo o pertenecer a este grupo es ponerse solito en una situación incómoda, ¿no? Y creo que nadie quiere ponerse incómodo solo. Eh, digamos, ese es el primer hallazgo que tengo, lo cual lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo generamos apertura? Creo que por ahí iba también una, una pregunta, ¿no? Que decía, ¿cómo, cómo incidir en, en el pensamiento crítico actual? Eh, que también por ahí me decían que no, no, se, no, no se entendió totalmente cómo se ligan las pedagogías anarquistas con, con las aulas, ¿no? Cómo se introduce el papel de la mujer. Bueno, creo que la, la primera idea o la primer, ¿cómo llamarla?, premisa que tenemos que, que entender, que, que me gustaría dejar claro, es que las pedagogías anarquistas apuestan por ser disruptivas, ¿no? Por decir, sí, sé que hay algo mal. Eh, creo que es lo que hacen todas las pedagogías institucionales, ¿no? Sí, hay un problema de género, sí, hay un problema de democracia, de representatividad, de contaminación. Y ya, o sea, solo lo enuncian y no, no van más allá. Entonces, las pedagogías anarquistas apuestan por ir más allá, por ir a la acción directa, por autogestionar tu propia vida, por hacerte responsable. Pero, digamos, este, este llamado a la acción tiene que, hacer, o tiene que hacerse de manera comunitaria, no de manera individual, ¿no? No el cada, sálvese quien pueda, sino vamos a salvarnos todos. Digamos, esa es la, la postura sociopolítica que tiene que tener la enseñanza de la historia. Eh, o sea, en otras palabras, eh, la, las pedagogías anarquistas responden a la pregunta ¿para qué enseñar no? o para qué aprender? Pues para ser más libres, para ser más igualitarios, o más justos, o más equitativos, ¿no? Cada, cada docente, pues ahora, ¿para qué, para qué enseña? Pues? Entonces, eh, en este sentido, creo que la, la primera apuesta que hay que hacer es generar la apertura con los, con los chicos, ¿no? Y bueno, sí, sí identificamos que la sociedad es desigual, en particular para las mujeres, para los niños, para los ancianos, para los homosexuales, para los indígenas, sí ya lo identificamos, ¿no? Eh, actualmente en redes sociales no, no sé si en otros, en otros campos, pero hay mucho esta idea del privilegio, este concepto o este, no sé cómo llamarlo, este fenómeno de entender el mundo en relación de privilegios no hay gente más privilegiada o menos privilegiada que me parece que es una consecuencia lógica de, del análisis interseccional eh, que bueno no, no vamos a meternos en eso, pero digamos los privilegios son circunstanciales ¿no? a lo mejor un hombre está privilegiado respecto a una mujer de su propia clase pero ese mismo hombre en otra clase social ya no es privilegiado, ¿no? O ese hombre con una preferencia sexual es privilegiado, pero digamos con cierta capacidad física o, o discapacidad física ya no es privilegiado. Entonces, digamos, son circunstanciales. Y lo primero que tenemos que hacer con la enseñanza de la historia, primero es evidenciar que estas personas existen ¿no? y existieron. O sea, que las homosexuales han existido, que los trans han existido, que los indígenas han existido, que las mujeres han existido y que además han hecho cosas importantes, ¿no? Han hecho cosas valiosas. Creo que ese es el primer paso. Eh, ¿Y cómo? Digamos que es la gran pregunta. Creo que eso ya depende más bien como de la creatividad de cada docente. Es decir, ¿a qué fuentes vamos a, a apelar, a recurrir? Saidi ya nos mostraba, por ejemplo, uno, ¿no? El periódico, la nota roja, que podemos discutirla, ¿no? O sea, ¿qué está pasando con el amor romántico, no? ¿Qué, qué cosas excusa? ¿Qué cosas permite el amor romántico? ¿O permitió en el pasado? ¿Y qué cosas aún permite, no? Por ejemplo, eh, entonces creo que esto tiene que ver más con la creatividad del docente, ¿a qué, a qué fuentes va a, va a recurrir? Porque transexuales ha habido siempre, indígenas ha habido siempre, mujeres ha habido siempre, la cuestión es rascarle ¿no? y evidenciar que existen. y Creo que el siguiente paso que, que me parece el más complicado, pero que también es muy propio de la enseñanza de la historia, es la crítica de fuentes, es el contraste de fuentes. Es decir, evidenciar que en el pasado hubo muchas posturas. ¿no? Está esta postura que digamos como que hace que condena moralmente los feminicidios, pero no hace nada, o, que ha, o como que hace que, que condena los controles de cuerpo, pero no hace nada, o el control estatal del cuerpo, eh, y por el otro lado, mostrar que hubo resistencias, ¿no? esas, esas visiones, esas formas de, de ser oprimido en el pasado. Entonces creo que la enseñanza de la historia primero tiene que mostrar eso, que hay diferentes versiones, y que la realidad se compone según quién la observa, no quién la describe, quién la vive, quién la siente. Entonces, creo que la, la crítica de fuentes, la variedad de interpretaciones, eh, es lo primero que tiene que hacer el docente. Eh, o bueno, el segundo paso, ¿no? Primero evidenciar que existen, después evidenciar todas las posturas que existen o todos los puntos de vista que existen. Y finalmente creo que ahí sí toca ya la, la responsabilidad, que creo que apela un poco más a, a cómo generar pensamiento crítico. Eh, aquí no, no, no lo desarrollé, no, ya no me dio tiempo en mi ponencia, pero una propuesta que hay desde las pedagogías anarquistas, que la verdad le tomamos a los feminismos, es la idea de acuerpar, acuerpar las reflexiones. Es decir, eh, yo como hombre de determinado estatus socioeconómico, de determinada edad, eh, ¿cómo vivo diferentes circunstancias? Es decir, ¿cómo vivo mi relación con mi mamá, con mi pareja, con otra gente de mi misma edad, de mi mismo género, con gente de diferente género? Eh, entonces, estas preguntas aplicarlas al pasado. Es decir, eh, ¿qué hubiera pasado por decir algo? ¿O ¿Qué, qué, qué hacía la gente de mi edad en el pasado? ¿no? ¿Qué hacían los hombres morenos eh, en la Revolución Mexicana? ¿Los trataban igual que a los hombres blancos, por ejemplo? ¿O qué hacían las mujeres lesbianas eh, a mitad del siglo XX? ¿no? Eh, ¿Cómo son tratadas ahora? O sea, las preguntas que tienen que ver con mi corporalidad, aplicarlas al pasado. Creo, o nosotros creemos que así se dota de significado lo que estamos aprendiendo. Es decir, a mí no me interesa aprender sobre Belisario Domínguez porque no me identifico con Belisario Domínguez, ¿no? Me, me interesa identificarme con los jóvenes, los jóvenes adultos, eh, no sé, con, con los estudiantes, con los universitarios, digamos. Acuerpar esa, esa reflexión me parece que tiene, tiene más sentido que hablar en abstracto de personajes con los cuales no nos identificamos. Eh, en ese sentido, eh, la, por ahí había una pregunta que, que decía más o menos como, ¿cuál es la perspectiva de masculinidad del anarquismo? ¿no? Yo creo que actual, actualmente lo, los compañeros anarquistas no, cada vez no se están preguntando por la masculinidad, ¿no? me parece que seguimos atorados en los mismos temas de siempre, ¿no? como muerte al Estado y muerte al capital y ya, pero no estamos aportando esa reflexión, ¿no? ¿Qué implica la muerte al Estado para un varón y qué implica la muerte al Estado para una mujer? y el tema más controversial es el aborto, ¿no? Eh, o o qué significa muerte a las relaciones capitalistas para un hombre y qué significan para una mujer. Eh, o muchos otros temas que, por ejemplo, las pedagogías anarquistas también tocan y que ahorita se están haciendo evidentes. Uno de ellos es, por ejemplo, la desescolarización. Si la escuela, digamos, es el canal por el cual el Estado adoctrina o se apropia, digamos, de las mentes de las personas... Cuando desescolarizamos, ¿en quién recae la responsabilidad de educar? Y ya lo dijeron, cae cae las mujeres generalmente, ¿no? Pues entonces, se, se agregan otros pesos a la carga de trabajo y a la carga mental que ya tienen las mujeres. Entonces, digamos, la, yo creo que desde ahorita, desde el anarquismo, los anarquistas actuales creo que no se están cuestionando de manera profunda qué implica esa masculinidad en tanto anarquistas, ¿no? Eh, hace un tiempo reflexionábamos, por ejemplo, cómo era el anarquismo para los hombres y cómo era el anarquismo para las mujeres. Y podemos ver que los anarquistas hombres eran más aventados, ¿no? más, este, más irresponsables, llamémoslo y más de la edad de sí, hay que poner bombas, hay que matar al rey y no importa, yo me muero. Mientras que a las compañeras mujeres esa no era una posibilidad porque tenían todo un círculo de relaciones que dependía de ellas. ¿no? Entonces, eh, no nos estamos preguntando eso, ¿no? ¿Qué implica ser hombre? ¿Qué implica llevar la acción directa siendo hombre? ¿Qué implica siendo mujer? Entonces, creo que en general, o ayudar a los estudiantes a que generen ese tipo de preguntas en el presente les ayuda a entender mucho el pasado, ¿no? O sea, ¿por qué...? Ya lo decía, o sea, ¿por qué no se escapó tal persona, ¿no? Del holocausto, ¿por qué no se revelaron? Entonces, esa pregunta hacerla en el presente. ¿Y por qué no te revelas tú? O sea, ¿cuáles son las cosas, las condiciones de la libertad que te impiden revelarte o que te posibilitan revelarte? Entonces, hacerte esas preguntas a ti, a tu cuerpo, a tu corporalidad, permite, digamos, ser más empático y generarlas en el pasado. Eh... Digamos, ahorita mi investigación está un poco también en generar otros cómos, ¿no? Eh, Cómo generar apertura en clase, es decir, sale a ver si pertenecemos a un grupo que, que se llaman hombres, que tenemos una identidad que es la masculinidad, pero pues no todos somos iguales, no No todos los hombres somos iguales, no todas las mujeres somos iguales. ¿Qué privilegios tenemos y cuáles no tenemos? ¿no? ¿Por qué los tenemos? Eh, ¿A costa de quién los tenemos? E ir discutiendo eso, y como mencionaba un poco a no de una manera punitivista, ¿no? De castigo de, ah, pues eres el malo, ¿no? Sino más bien, pues ni modo, tenemos esta carga histórica que hemos heredado, ¿cómo nos la quitamos, no cómo la solucionamos? Es decir, cómo apelamos a la acción directa para resolver lo que, el problema que traemos heredado. Creo que ese es el objetivo de las pedagogías anarquistas, de la enseñanza de la masculinidad. Eh, claro, ¿no? no se trata solo de enseñar masculinidades en el Salón de Historia, más bien creo que ese fue un error mío, eh, en particular en este momento de mi investigación me estoy enfocando en las masculinidades, pero podemos a, abocarnos a muchas otras cosas. Por ejemplo, preguntarnos si en el Estado en sí puede existir sin controlar cuerpos. ¿no? Eh, había una frase que decía, que me gustó decía que hay cuerpos que no importan, ¿no? Y pasabas la imagen de los homosexuales cargando un ataúd y yo me pregunto, entonces, ¿qué cuerpos sí importan para el Estado? Porque parece que los obreros tampoco importan, ¿no? Las mujeres no importan, los niños no importan, entonces, ¿qué cuerpos importan? Entonces, esa pregunta, hacerla en el presente, es decir, ¿qué cuerpos importan en el presente? Y también preguntarnos en el pasado, ¿no? ¿Qué cuerpos importaban en el pasado? Si es que importaban los cuerpos, ¿no? Eh, y pues, bueno, no sé si Respondí rápidamente a todas las preguntas.